Hacemos hincapié en los logros que no pueden dejarse de lado, incluida la papa peruana marciana. Y en la última parte del video, damos pinceladas al camino para convertir al Perú en un país desarrollado, si los descarríos históricos son atendidos adecuadamente. Recomendamos escuchar atentamente todos los argumentos ya que están entrelazados secuencialmente. El enfocarse en uno solamente hace que el argumento sea controversial para un grupo u otro, lo cual no es la intención de este trabajo audiovisual. Sin comprender todos los argumentos, no podrás entender los pasos que el Perú puede seguir para ser un país desarrollado en poco tiempo. En el capítulo primero presentamos El surgimiento, expansión y decadencia del Imperio Inca. Nuestro primer video incluyó la perspectiva andina cosmogónica, la cual influyó en la cultura y expansión del Imperio Incaico. Así también, identificamos los errores cometidos que ocasionaron su decadencia y fracaso. Puntualizamos que estos descarríos históricos afectan aún al Perú del siglo XXI, lo cual se detalla en este segundo video. Después de ver el capítulo 1 y 2, te invitamos a ver el capítulo 3 y final, con nombre, El futuro del Inca Rey del Perú. Los peruanos reconocemos en lo andino nuestro pasado ancestral. Este tipo de identidad histórica no es común a todos los países con historia colonial. Los peruanos, además de reconocer nuestro origen andino, ensalzamos al Incaico por la grandiosidad de su poderío y la inteligencia de su cultura. Sin embargo, es una admiración falsa porque convive con nuestra terca ignorancia acerca de qué hizo, qué sintió, qué pensó y cómo vivió su pueblo. Al mismo tiempo la herencia viviente del incario ha sobrevivido de la conquista hasta nuestros días con la manera del desprecio. Indio, serrano, cholo, la palabra del desprecio nos divide entre quienes nos pensamos con derecho a proferirla y quienes debemos cargar con el estigma y la vergüenza. Pero la actuación del insulto por algunos y la carga de culpa por otros encierran también falsedad, son una coartada para intentar convertir en una pura realidad extrema, personificada en agentes concretos, lo que es un conflicto personal de todos los peruanos. Como dijo María Rostorovsky, nuestra identidad colectiva está fracturada por dos falsedades que se hostilizan, un pasado idealizado convertido en su herencia avergonzada. Es quizás esta tragedia, que sin excepción compartimos y que a todos nos reúne lo más profundamente nuestro, nuestra tragedia que nos hace igualmente peruanos acaso hablar de ella nos permite encontrar otras ocasiones para decir nosotros los peruanos tenemos un complejo de inferioridad basado en una cierta versión de la historia del perú porque es acomplejante para una nación saber que un puñado de españoles vinieron y conquistaron todo un estado es acomplejante y por eso los peruanos mestizos actuales tienen un resentimiento por el indígena que se dejó vencer tan fácilmente sin comprender todo el trasfondo de la conquista, el porqué de lo ocurrido. Se diría que despreciamos al indígena porque lo culpamos de habernos legado una nación derrotada y se lo ve como responsable de una tremenda derrota porque no es una derrota cualquiera, es una debacle, es un desastre y entonces se le culpa porque no supo resistir porque no le hizo frente al español pero si se analiza la historia inca uno se da cuenta qué pasó qué efecto tiene esta explicación en el presente del perú el peruano es un hombre acomplejado porque un puñado de hombres lo conquistó luego porque tuvieron que venir de fuera para librarnos de españa y por último porque perdimos la guerra con chile y hemos perdido grandes extensiones de territorio, todos son fracasos. Mientras no aceptemos nuestra realidad indígena, que nosotros somos un pueblo andino, serrano, amazónico, mientras no comprendamos eso, vamos a seguir siendo un país acomplejado. El peruano quiere ser europeo, quiere ser norteamericano, quiere ser cualquier cosa, no quiere ser peruano, no tiene orgullo de ser peruano. Hay que aceptar la derrota, hay que comprender por qué existió y que esa derrota fue también apoyada por los mismos indígenas, ya que ellos no tenían por qué imaginar lo que iba a pasar. Los ciudadanos del Perú actual sienten que por culpa de los indígenas andamos atrasados y es que nadie se ha ocupado del mundo andino y amazónico, nadie ha tratado de sacarlos de su miseria y de darles instrucción. Entonces, ¿qué queremos? si son gente relegada, abandonada. Es un mea culpa general, que hay que hacer? Cuando María rostorovski empezó con su investigación, le dijeron, tú, estudias indios. Y se lo decían, con un desprecio. Ella decía, lo hago porque es lo más interesante. María no tiene ese complejo porque no se ha educado en la República del Perú, no ha seguido los malos textos sobre historia indígena y sobre historia del Perú. No ha tenido ese complejo y ha venido al Perú con un sentido de admiración por lo que había logrado el pueblo andino a pesar de su aislamiento, a pesar de la falta de difusión de otras culturas. En el Perú antiguo estaban totalmente aislados, dejados solos a resolver sus problemas, que eran terribles, porque no es el suelo fácil de Francia, es un suelo difícil, hay desiertos, quebradas, punas, selvas… Entonces, nos damos cuenta que difícil es alimentar gente con esa situación. Sin embargo, cuando vinieron los españoles, todos estaban de acuerdo en que la gente andaba bien comida, bien vestida. Es decir que el pueblo andino logró una utopía humana de dar de comer a toda una nación. Ahora se está tratando de revivir tecnología andina para poder aplicarla. Una zona paupérrima como es ahora Puno era una de las zonas más ricas de todo el Suyo, por la enorme cantidad de ganadería y además porque llegaban a cultivar a 4.000 metros sobre el nivel del mar con los llamados waru, waru, un sistema de canales en profundidad que es toda una tecnología. Algo que ahora no pueden hacer. Igualmente, las cochas fue otro tipo de tecnología aplicada para cultivar a grandes alturas. Y también, hay que mencionar los adelantos hidráulicos, ¿usted sabe que solo en el siglo XIX se ha podido superar la tecnología del norte? ¿Y con qué herramientas se trabajaba? Las herramientas eran ridículas. No hay que ensalzar los logros, ni siquiera hay necesidad de hacerlo, con solamente explicar lo que ha pasado es suficiente para que la gente comprenda que no tiene por qué despreciar toda una cultura que ha sido muy brillante ni tampoco debemos olvidar nuestra herencia hispana, africana o asiática. Entonces, en vez de sentirnos humillados porque tenemos sangre indígena, podemos sacar la cara por lo andino o amazónico. Debemos dejar la ignorancia de lado, porque lo que tenemos es una pavorosa ignorancia de lo nuestro. Tenemos que conocernos mejor, porque si nos conocemos mejor, veremos que estamos muy bien en el concierto de lo que el Perú ha dado al mundo, y de toda la tecnología que ha podido lograr con tan pocos medios como la muy consabida papa hay gente en europa que cuando se les dice que la papa no es originaria de allá no lo creen no pueden concebir que la papa no haya sido europea en 2022 los investigadores del centro internacional de la papa con sede en lima y los científicos de la nasa están estudiando qué tipo de papa el tercer cultivo más importante del mundo podría ser el más adecuado para cultivar en Marte como parte de una colonización agrícola. Si las cosas se ajustan a lo planeado, los colonizadores del planeta rojo podrán tener papas fritas algún día. En el Perú antiguo existió mucha tecnología, por ejemplo la tecnología de las aleaciones era muy especial. Y había toda una tecnología de deshidratar comida todo se deshidrataba para poderlo guardar, se secaba pescado, camarones, moluscos, aves y frutas, todo para poder guardarlo y tenerlo en caso de escasez. La imagen que tenemos de la conquista ha tenido en la formación de una conciencia nacional un efecto disolvente, totalmente disolvente, y si seguimos así, pues no vamos a ser nación y afrontaremos el peligro de que nuestros vecinos se nos vengan un día encima. ¿Cómo vamos a ser nación si no tenemos el sentido de ser uno? Cada uno se pone a defender solo lo personal y por eso vemos que existe corrupción en todos los niveles de la sociedad peruana. ¿Cuándo se ve una idea de patriotismo? Despreciamos lo nuestro y admiramos lo extranjero. Nadie tiene orgullo de ser peruano, nadie piensa, trabajo por el Perú, hago por el Perú. Debemos quitarnos ese yoísmo de pensar solamente en nuestra persona. No hay patriotismo, porque, si tenemos, vergüenza de nuestro pasado, ¿cómo podemos tener patriotismo? Es un complejo tremendo que tenemos, hay que quitárnoslo de encima. Hay que comprender. Un complejo se quita cuando se descubre. Entonces, hay que explicar a la gente este complejo inconfesado. Nos sentimos inferiores, porque despreciamos a nuestra madre, a nuestra tierra, a nuestra raza. Entonces, ¿qué queremos? Por ejemplo, ¿quién confiesa que habla quechua, sipibo o asáninca? México es un país mestizo donde hay orgullo de ser mexicano y tú ves al charro con su mujer con trenzas que baja los cerros. Acá, ¿qué va a haber orgullo si nadie respeta ni las huacas? Tenemos un raro complejo porque... Por un lado, cuando hay que hacer alguna promoción turística, entonces si sacan las huacas, sacan los tumis, sacas las momias para decir a los extranjeros que aquí tenemos esto. Pero el peruano no tiene orgullo ni interés, ni el más pequeño interés. Además tiene ignorancia, porque la falta de interés es por ignorancia. Y esa ignorancia lo hace ser intolerante. Investigaciones científicas sugieren que la tolerancia es parte del capital social de un país y se ha demostrado que mayores niveles de capital social promueven el crecimiento económico y las instituciones sólidas. Es la tolerancia del capital social lo que atrae a la fuerza laboral altamente talentosa a áreas que apoyan la creatividad y la innovación, y estos trabajadores talentosos a su vez contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo del país. Esto se debe a que niveles más altos de capital social facilitan la creación de nuevo capital intelectual a nivel de empresa. El Índice Global de Tolerancia Social, elaborado por el profesor Stelio Usanakis, identifica que de los 10 países con mayor tolerancia social en el mundo, 7 son monarquías e incluye a Suecia, Noruega, Andorra, Nueva Zelanda, España, Países Bajos y Australia. Perú ocupa el lugar 30 en tolerancia social en este índice. Si observamos las 10 economías más competitivas del mundo, vemos que 5 son monarquías. En regímenes de gobierno monárquico, los ciudadanos tienen más riqueza individual también. Por otro lado vemos que los ciudadanos de los 10 países más felices del mundo, 5 son monarquías, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda. En el marco de las transformaciones profundas que se requieren en Perú del siglo XXI y que conllevan la necesidad de nuevos pactos sociales, es necesario diseñar y poner en práctica políticas basadas en los estándares de derechos de los pueblos originarios, incluidos el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y la rendición de cuentas, que permitan consolidar las mejoras de su bienestar y sus condiciones de vida, la participación política y los derechos territoriales. Asimismo, la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo centrado en la igualdad es el camino para transitar hacia una real valoración de la diversidad con la que se beneficia la sociedad en su conjunto. Con mayor tolerancia llegaremos más rápido a ser un país desarrollado. En esta redefinición estructural, es preciso reconocer el aporte de los pueblos indígenas con sus conocimientos y prácticas ancestrales, para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y los principios de reciprocidad y solidaridad que rigen en sus organizaciones sociales. Este siglo se ha iniciado con la consolidación de históricas demandas de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas posicionadas en las agendas nacionales e internacionales y, por ende, con el surgimiento de nuevas obligaciones estatales, cuyo cumplimiento hoy se exige de manera urgente. Perú debe redoblar esfuerzos y renovar las voluntades políticas con el fin de avanzar en el igual disfrute de los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluidos las mujeres, los niños y niñas, los jóvenes y las personas mayores, así como en el cumplimiento de su derecho a ser colectivos diferentes y cambiar la historia de discriminación y desigualdad secular. La evidencia empírica en diversos países y épocas nos indica que primero tiene que existir crecimiento económico y, casi paralelamente, para que éste sea sostenible, tiene que generarse desarrollo económico y social en la comunidad, es decir, debe existir igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, incluidas las comunidades de pueblos originarios. Si lo segundo no ocurre a un ritmo adecuado, se corre el riesgo de que la desigualdad de ingresos en la población y sus consecuentes conflictos sociales actúe como un freno a un mayor crecimiento económico. La mayoría de países desarrollados han pasado por épocas de gran crecimiento del ingreso de la población en todos los segmentos sociales y de una gran inversión pública en infraestructura que ha permitido que esas sociedades tengan un nivel de vida por encima del resto de países en el mundo el Perú es un país de ingresos medianos, cuyo promedio esconde profundas desigualdades o brechas que deben ser solucionadas. Dicho esto, la siguiente pregunta es ¿cuánto debemos crecer económicamente para acercarnos al nivel de vida de los países desarrollados? Nuevamente la evidencia empírica nos dice que un Producto Bruto Interno por ciudadano de 12.500 dólares americanos nos situaría como un país que está produciendo una cantidad adecuada para toda su población. Actualmente, el PBI per cápita de Perú, según datos de la OCDE, es de 6,500 dólares americanos anuales. Por lo tanto, si el año 2030 queremos llegar a tener la cifra propuesta, deberíamos propiciar que este indicador crezca a una tasa de 8% anual. ¿Es viable este porcentaje de crecimiento? La respuesta es sí. Perú tiene todas las condiciones naturales para alcanzar esta cifra anual, ...pero se requieren políticas económicas estables y coherentes en el marco de un plan que tenga como meta el desarrollo equilibrado y sostenible del país. Los determinantes del crecimiento económico más importantes son capital físico e infraestructura, capital humano y educación, políticas estructurales contra la desigualdad, políticas de estabilización de ciclos económicos e inflación, condiciones financieras, condiciones externas en términos de intercambio comercial instituciones de capital social y geografía y población relacionado con la ubicación de la fuerza laboral. Así también van de la mano la inversión privada y la productividad. Como se puede observar es una larga lista de condiciones para que el crecimiento y el desarrollo económico vayan de la mano. Lamentablemente, el Perú no cumple, desde hace años, con varias de las condiciones y en los últimos tiempos estos errores se han incrementado. Por ejemplo, falta capital físico e infraestructura, capital humano y educación y aspectos institucionales son las taras más importantes que aún no solucionamos. ¿Cómo está nuestro crecimiento económico en esta complicada coyuntura nacional e internacional? Bastante menor de lo esperado. Para 2023, las estimaciones optimistas a comienzo de año se han reducido significativamente hasta llegar al nivel de 2,4% menor en 2,1% a la previsión inicial. Las causas de este menor crecimiento coyuntural no es posible explicarlas con las condiciones mencionadas anteriormente, que justifican más el crecimiento en el mediano y largo plazo, sino en causas políticas y de gestión pública que impiden el crecimiento en el corto plazo. En ambos casos, los causantes son las oligarquías políticas y grupos del poder legislativo y ejecutivo que hacen prevalecer sus intereses individuales y no los de todos los ciudadanos, salpicando al poder judicial y luchando entre ellos por hacerse con el botín que es el presupuesto del Estado. En el primer caso, la incertidumbre política afecta los planes de inversión privada. Y... En la segunda causa, la ineficiencia del sector público peruano para ejecutar de manera adecuada la inversión pública. Visto este panorama, es necesario que el Poder Ejecutivo demuestras de una mayor coherencia entre el discurso y las medidas que se toma. Se habla de incentivar la inversión privada, pero se propone eliminar parcialmente la tercerización laboral y aumentar la remuneración mínima vital. Esto solo reducirá el empleo formal precarizándolo y creará problemas a las empresas en rubros como la agroexportación y minería que son los principales impulsores del crecimiento del PBI. Por otro lado el Congreso no crea leyes buenas que beneficien a todos los ciudadanos a largo plazo. Con un contexto internacional muy complicado debemos tomar medidas que impulsen el crecimiento económico si queremos realmente alcanzar un desarrollo equilibrado y sostenible para nuestra sociedad. Hay que cerrar las brechas económicas y sociales hacia arriba, no hacia abajo. ¿Inca rey del Perú o oh. rey inca del Perú? Esperamos hayas disfrutado de este video sobre la monarquía del Perú del siglo XXI. En el mismo, explicamos las razones históricas que afectan al desarrollo del Perú. También explicamos logros que nos llenan de orgullo. Y sugerimos los pasos que debemos dar para convertir al Perú en un país desarrollado. Hablamos del origen de la ruptura de la armonía en el incanato, la cual fue resultado de la falta de diálogo entre Hanan y Urim, y la imposición de un punto de vista para hacer las cosas. Vimos los beneficios del sistema de reciprocidad, que permitieron cooperación, así como la expansión pacífica del imperio Inca, y su unión efectiva. Así también, observamos que la imposición de ideas por la fuerza y con violencia, por un lado, sí, aumentó el territorio a corto plazo, pero por otro, lo hizo vulnerable y débil a largo plazo, ya que no fortaleció la unión de las diferentes comunidades del imperio, lo cual trajo consigo su decadencia y fracaso. La falta de diálogo e imposición de las ideas de un grupo sobre otro creó venganza y fue también la causa que permitió que grupos externos al Perú pudieran vencer y aprovecharse de esa desunión. Lo mismo sucedió en el virreinato, cuando grupos externos, unidos a grupos internos que no dialogaron, hicieron que el Perú se convirtiera en una república buscando beneficiar a algunos únicamente. Y el mismo patrón de fracaso, basado en la búsqueda de intereses individuales, con falta de diálogo, ocasionó lucha entre grupos y venganzas, entre los diferentes caudillos que surgieron al inicio de nuestra vida republicana. Igualmente en el siglo XX, vimos que dictaduras temporalmente detuvieron las luchas internas. Sin embargo, la falta de diálogo mantuvo latente el descontento de grupos, los cuales en la primera oportunidad buscaron vengarse. Este patrón negativo se ha exacerbado en los últimos años con distintos presidentes, donde los grupos se han dividido más, por la falta de diálogo, la búsqueda de intereses personales o de grupos pequeños de poder, y la presencia de grupos externos que desean nuestros recursos naturales. Y esta fragmentación de ideas y desunión del país ha ocasionado corrupción y caos actual. La maldición de los recursos naturales, una república mal organizada, sin una cabeza que piense a largo plazo en todos los diferentes grupos de peruanos y promueva el diálogo conciliatorio, ha causado que repitamos el mismo ciclo vicioso una y otra vez y que no nos permite crecer de manera sostenida para llegar al desarrollo rápidamente. Recuerden que el último video explicará el futuro del Inca Rey del Perú, donde presentaremos un ejemplo de un país que hundido en la desarmonía y pobreza, sin educación, debido a la falta de diálogo, pudo convertir el círculo vicioso de fracasos en un círculo virtuoso de éxitos